Hermoso vestidito para una niña de 9 a 12 años, con ruche en la parte de arriba, falda y un tour estampado. Aquí se muestra el patrón y los materiales. Listo, cortamos los dos rectángulos. Este es para la pechera. Pasamos costura a los laterales como verlo a cada uno y en el ruedo. Hacemos un pequeño doblez como se muestra aquí y ahora le vamos a colocar la elástica, hilo elástica en toda esta parte. Nos queda así, muy fácil de colocarla. Listo, pasamos varias veces hasta llegar a la parte de abajo. muy hermoso este top, esta pecherita así nos queda con varias elásticas de un centímetro, dejamos un centímetro y le colocamos la siguiente así sucesivamente y nos queda esta hermosa pecherita estira bastante pasamos costura a los laterales un y en esta parte vamos a colocar la falda aquí se muestra el rectángulo de la falda parte delantera y parte trasera ahora vamos a pasar o verlo por todo el orillo y a los laterales igual al forro. Es este un tubo estampado, le pasamos a verlo por todo alrededor de esta manera y así la falda le va a quedar un ruedo bien bonito. listo así nos queda la falda con su overlock y costuras los laterales y el ruedo y así nos queda el por buscamos el centro y lo colocamos de esta manera Y unimos todo y arruchamos. Entonces, primeramente vamos a hacer un pequeño arruche al tul y luego al forro. Y pasamos costura a la pecherita en esta parte. Unimos los dos y pasamos costura con hilo de aguja y vamos arruchando poco a poco. el tamaño de la En el aquí le vamos a colocar primero una costura recta para ir ajustando el tamaño de la falda. Así, vamos ajustando y luego ajustamos el tamaño de la falda. parte la vamos a colocar con la parte de la pechera. Colocamos aquí. Luego pasamos, todo alrededor, con mucha paciencia. Un hermoso vestidito puede ser utilizado para un bautismo, una fiesta. Todo blanco es espectacular para tu niña. Ya listo. Pasamos a verlo todo alrededor. Quitamos el hilo y lo ya voy a y así nos queda. La parte delantera y la parte trasera. Okay. Ahora. y lo colocamos de esta manera, pasamos costura la parte delantera y la parte trasera listo, ahora luego que le pasamos costura ahora vamos a cortar medimos bien, para que no quede del mismo tamaño Pequeño lacito del tamaño del hombro de la niña, es ajustable. Listo, en esta parte también vamos a colocar un pequeño lacito, y así nos queda este hermoso proyecto, hermoso vestidito para niña. Espero que les guste.